al empresario licenciado Dilcio Gavín, presidente del comité organizador del torneo de baloncesto superior con refuerzo, reiterar que en el día de mañana se va a inaugurar aquí en la provincia de Duarte, también a nuestro compañero Ariel Núñez como director técnico de este importante evento. Dilcio, hermano, qué bueno que está con nosotros, gracias por estar aquí. Buenos días, Vito, gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de dirigirnos a Público a través de aquí de Telenor, tu programa. Gracias, Dilcio por estar con nosotros. Ariel, que bueno en su condición de invitado por primera por, vez, ¿verdad? Por primera en vez contacto diario. Esto es historia. <risa> a, a, al profesor Eduardo que guarde eso. Sí, y sí. gracias, Víctor, para informarle ya, como tú decías, que mañana inicia lo que es este torneo <risa> superior con refuerzo en su versión número 32. Treinta y así es. Ya bastantes años, tres, más de tres décadas, lleva llevándose a cabo este importante torneo. Eh, Dilcio Gavín, quien ha asumido este compromiso, veía anoche por tres años, ¿verdad? Presidir este comité organizador de este, el evento más importante en materia de baloncesto y cuidados y de deporte que se celebra aquí en San Francisco de Macorís Ha asumido este compromiso y sabemos que la, la, la vocación de servicio, eh, sobre todo en el deporte que lleva Dilso Gavin Lo ha llevado a asumir este compromiso Háblanos un poquito sobre la parte organizativa De cómo va el evento Dilso para mañana Sí, realmente vamos a correr algo. Es un año, el compromiso es un año Ahora, Yo, Estamos dijo, haciendo oye, planificación a... <risa> para los próximos tres se años le, Se le va una patana ahí <risa> Sí, sí, estamos haciendo la planificación Porque debemos ir organizando Y pensando en el futuro del básquetbol. o sea no de que, que eh, eh, querer no, no inventar sino hacer la cosas como se debe hacer planificado eh, estamos haciendo el plan estratégico por lo menos por lo menos tres años quizás cinco para volver a lo que era el básquetbol superior con refuerzo aquí en San Francisco de Macorís que nosotros que pasamos de 20 años, recordamos <risa> <risa> aquella época <risa> que se vivió aquí. Y eso es lo que queremos. Sí, está todo listo para mañana, 7 de la noche. Va, mañana van a haber dos juegos, uno a las 6, y ya la inauguración formal va a ser eh, en la mitad, en el segundo juego, eh, donde tendremos ahí las la autoridades, patrocinadores. El evento está totalmente montado. Entendemos que el torneo va a ser todo un éxito. Eh, ustedes pudieron ver la rueda de prensa anoche. Me dice que nunca habían visto una rueda de prensa tan buena, tan concurrida como la de anoche. O sea, eso quiere decir que, que ya dimos di el primer paso de que va a ser todo un éxito. Y además que detrás de mí... Que no se ven casi en la cámara Hay un equipo Eso eso que, eso te iba a decir Que, sí. te dice que, hay un, que tú presides el comité sí. Pero hay un grupo de hombres y mujeres Que están detrás, que han estado trabajando hombro con hombro, que es sí. importante destacar Sí, sí, claro Ahí tenemos a Enrique González Presidente de Agua María que <coughs> Todo el mundo lo conoce, que es un empresario Que siempre ha estado Involucrado en el deporte Y sobre todo un hombre de servicio eh, Elvi Alberto, Alberto más del pollo, también está el eh, doctor Nelson Rosario, el eh, presidente de San Francisco Fútbol Club, Atlético de San Francisco, el eh, doctor Abraham Safadí, que ya también lo veremos. Involucrado más de cerca, ellos por sus condiciones de médico, a veces sería así difícil asistir a, a cierta actividad, a cierto evento, pero mañana. Pero si no se acerca, Dilson gabín se encarga de atraerlo por, ah, por no, su que, condición de presidente del comité. Claro, de claro que sí, no. mañana prometen estar presentes y están haciendo su trabajo de, pues, debajo de la mesa, como Sa dice. Saludar al doctor Nelson Rosario Socia, eh, que debe estar en contacto con este espacio. Ah, excelente. Pues bien, o sea, tenemos un equipo. Eh, un dream team, como dice, O sea, que por eso entendemos que esto va a ser un éxito. los muchachos, con la experiencia que tienen ya en torneos anteriores. Ahí está juni Matrillet que asumió lo que es la comercialización del evento. Eh, Otro, que es un fajador, ya con experiencia en lo que es este tipo de torneos, este tipo de eventos. Y Ariel, que es el hombre técnico que, que domina <ríe> totalmente esa parte. Yo espero, Dilcio, que Dilcio Gavín como presidente, de esta, en esta versión del comité organizador, pues eso pueda también incentivar, inducir a que otros empresarios, así como Dilcio Gavín, como Enrique González, que siempre ha estado de la mano con eventos deportivos, como este, el mismo Elvis Alberto, Nelson, el doctor Zafadí y otros, eso pueda motivar a que otros empresarios también se sumen. Y así lo decía eh, eh, en el día de ayer en la rueda de prensa Junior Matrilla, que se comprometía, ¿verdad?, a continuar a hacer que este torneo pues, sea autosuficiente en términos económicos, porque a 32 años de estarse llevando a cabo este torneo todavía no es autosuficiente. Y hay otros y así lo describía eh, Junior en su intervención, hay otros, eh, con, de pueblos más pequeños, pueblos con menos crecimiento económico que este, que han logrado ser autosuficientes y montar sus eventos. Yo espero que este sea realmente el sí. resurgir dice, del baloncesto en San Francisco de Macorís que llegó a ser que llegó a ser el segundo torrón en importancia del país, yo me atreveré a decir que en su momento, hasta un poquito más que Santiago, para no eh, decir claro, el de Santo Domingo en su momento, el primero, después nosotros, después pues en, en su momento, sí. y eso como que se fue perdiendo, yo creo ojalá que este sea el verdadero y real resurgimiento del baloncesto en San Francisco de Macorís. Sí, realmente esa es la idea, ¿viste? como te dije, tenemos una planificación ya para los próximos tres años, y de que yo me involucraba que los muchachos que le doy la gracia a los clubes a la asociación de, de baloncesto por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta que, que servir y acepté porque dije bueno, eh, vamos a buscar la forma de que más empresarios se involucren porque si nosotros como empresarios nos involucramos eh, no hay necesidad de estar plaguyándole, quizá al Estado, eh, dos o tres pesos, es un compromiso que tiene. Claro, sí. Pero a veces claro. algunos funcionarios lo ven como que se, se le está plagueando Yo que estoy ahora mismo haciendo llamadas y llamando a amigos, que a veces lamentablemente uno llama a un colega, empresario, y le dice: Fulano, mira, necesito que tú apoyes este, este evento. La situación está mala, ok, uno entiende que está difícil. Pero caramba. Nosotros tenemos que deprendernos un poquito. Porque De lo tanto que Dios nos ha exactamente. dado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No Se que a veces del gobierno que no hace nada. Pero, ¿y tú qué haces? O sea, nosotros entendemos que todo, todo, todo tenemos algo que dar. Todo, todo tenemos algo que aportar. Cada quien a su medida. Pero sí, porque a veces, cocho que tanta delincuencia. Y si no le buscamos recreación a los jóvenes. Sí. O sea, no tenemos con qué eh, Que esos jóvenes Un entretenimiento sano Vamos a crearlo, vamos a apoyar Entonces eso es lo que yo les solto A mis compañeros, colegas, empresarios Vamos a involucrarnos Vamos a servir, vamos a apoyar A la medida que usted considere Si usted no puede dar para un patrocinio Usted agarre a su empleado Regálele 20 boletas, vayan, apoyen. De una u otra manera, tenemos que buscar la forma de apoyar. Tratemos de involucrarnos todos. Hay mil y una formas, como dice Dilson, de usted, aportar. Bueno, otra parte que es sumamente importante, y podemos decir que es el soporte del éxito del torneo es la parte técnica. Y esa parte le corresponde, esa responsabilidad la tiene. Eh, Ariel Núñez quien de hecho sea de Paso es el encargado verdad, de cinco minutos en contacto con los deportes en este contacto eh, eh, Ariel, háblanos ya sobre la parte técnica que es sin lugar a dudas el soporte que traerá como consecuencia el éxito de este sí. torneo Muchas gracias Víctor, antes de iniciar con lo que es eh, hablarte de los técnicos eh, quiero agradecer públicamente a Gavín porque tú sabes que somos de baloncesto, estamos involucrados en baloncesto de tiempo Pero de pequeñito de y tomar esas riendas de un torneo superior se llevaba un sacrificio y ya él decía Ay, pues, perdón Ale es la primera vez que tú eres director técnico del torneo no no no van varias veces es de superior es superior okay, sí. perfecto. Eh, y llevar las riendas de un comité organizado de un torneo superior un compromiso, un sacrificio porque ya él decía tener que llamar a amigos quizás no lo llamo para asuntos de negocio sí lo llamo para que se involucre y algo que el empresariado de San Francisco de Macorís eh, debe, debe, debe sumarse debe apoyar debe, debe eh, copiar porque aquí hay muchas empresas que hoy en día eh, eh, San Francisco lo necesita y lo hagan con esta, de esta manera pues no te digo que no, que los gigantes, que los indios, pero eso es un torneo tradicional de clubes que tiene, eh, todos nosotros vimos, vivimos ese momento. Ayer decía, no me acuerdo en la rueda de prensa, de que el baloncesto local ha sido, el, el, el, el, el, ha sido lo más emotivo como deporte que ha dado Siquio. yo decía San Francisco de Macorís, y es verdad, yo lo viví, Gaby lo vivió, tú lo viviste. Cuando uno entraba, Yo he vivido los 32 años del torneo de baloncesto. Cuando tú llegabas a un pabellón bajo techo, un enfrentamiento, Duarte San Martín, que tú escuchabas <risa> el himno nacional solamente afuera, ya tú estabas nervioso. Sí. Entonces, quiero agradecer a Gavín y, y espero que, que tome las riendas por lo menos los tres años. ¿sabes? Él estudiando su situación de, como empresario, para que el baloncesto necesita personas como él. Eh, los jóvenes necesitan personas como él, los clubes para que confiar en personas, los clubes vuelvan a, a, a, a tener esa confianza cuando hay algún comité organizado responsable. Eh, ya entrando en materia de lo que es la, de lo técnico... Ay, eh, antes de entrar, de, de entrar en detalle, y con respecto a la parte técnica, también destacar el empresario Otto Ponce, Otto Ponce, que en más de una ocasión ha asumido el compromiso de llevar la rienda sí. de la Asociación de baloncesto. Eh, de San Francisco de Macorís también eso es otro compromiso otro y com hay que resaltarlo, hay que resaltarlo sí, claro, sí. este caso de Otto eh, es vital como asociación, él toma, ha tomado su rol en las dos veces y yo soy testigo que él independientemente de todo eh, parte de un 85% de su bolsillo que, que él para las categorías menores, para que los niños de 14, 16 años, 17 hagan su evento los clubes y y es parte de su dinero que no todo el mundo que está sacando dinero de su bolsillo para, pero él se siente y él lo invierte a la sociedad franco-macorizana Víctor en, este, en esta ocasión se estará jugando dos rondas eh, la, la temporada pasada se jugaron tres este se va a jugar dos eh, los cuatro equipos el primer día ya decía Gavín se estará empezando a las seis de la tarde dos partidos a primera hora estarán jugando San Martín y el Club Santa Ana eh, después vendrá la inauguración y después ya el partido entre los campeones y los subcampeones que es el club Máximo Gómez y el club Juan Pablo Duarte eh, Santa, eh, Sí Juan Pablo Duarte. Eh, Ariel eh, la, ya la, la, en, en cuanto a la otra parte técnica llámese los árbitros y eso estarán pitando los árbitros locales los árbitros no, de la. De este torneo eh, pertenece allá a lo que es a la Federación Dominicana de Baloncesto se juegan con los estatutos de la Federación Dominicana de Baloncesto y por ende ya la federación es quien se encarga de enviar los árbitros, porque se estará jugando ya con el reglamento FIBA, y ya la federación todo tiene que ver con los reglamentos eh, de la Federación Dominicana de Baloncesto. ¿Tendremos algunos árbitros de la zona debutando y eso ya con sí, el puede ser, que tenemos? puede ser que <risas> Juan de Dios, que ya es un, un árbitro nacional C, esté participando, que la, el último torneo participó, eh, también participó Gillo en el último torneo y creo que el, eh, el, la, el Colegio Nacional involucra a todos los árbitros de la zona para que se den participación en este evento Bien, pues nada, nosotros eh, como decía Dilcio Gavín, es aportar desde donde usted pueda hacerlo, yo entiendo que nosotros como medio, este es nuestro aporte. Promover que este torneo de baloncesto superior pueda ser el resurgir del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte. Volver de alguna manera a colocarnos en esa posición privilegiada que teníamos hace cuánto, 20, eh, 18 años el torneo eh, colocado el torneo superior de baloncesto con refuerzo aquí en San Francisco de Macorís el, eh, eh, Ariel, Dilson, la entrada, eh, los precios para que la gente pueda acceder ya finalmente y decir que mañana se dirá como diría Néstor Julio salto al centro en San Francisco de Macorís bueno, eh, tenemos unos precios para que nadie falte, desde 50 pesos 100 pesos y 250 lo que ya hay VIP o sea, que tenemos precio eh, de todo muy asequible. Y podemos decir, nuestra arena, el Mario Ortega, ¿verdad? trabajando en el Mario Ortega. Sí, este varios años año ¿sí? se estuvo jugando aquí en la cancha del Club San Martín. Yo creo que parte de que este deseo de resurgir es que los fanáticos puedan ir a disfrutar al Mario Ortega en las condiciones que está, sí. es eh, toda una, una cancha profesional. Exactamente, sí, porque ahí tenemos parqueo, tenemos seguridad. Eh, más cómodo Así es, entonces a partir de mañana 6 de la de tarde, la tarde. Mario Ortega de San Francisco de Macorís, todos los caminos conducen al Mario Ortega para disfrutar de este que es el resurgir del baloncesto superior con refuerzo en San Francisco de Macorís, en su versión número 32. 32. 32. Ha llovido mucho de Mira, ella. Claro. Sí, o sea, sí. Así que gracias, Dilson. Gracias Ariel Núñez por hoy eh, ser parte de nuestros invitados aquí en la entrevista VIP como parte del comité organizador del 32o Torneo de Baloncesto Superior con refuerzo que en el día de mañana, reitero, se estará inaugurando aquí en San Francisco de Macorís en el Mario Ortega. 50, 100 y 250 si usted quiere estar sentado ahí la, en, alrededor del tabloncillo.